Como darte golpecitos con un guante de goma. Y se está viendo mucho, mucho mejor que este lado. Esto es cobertura. Un recubrimiento de silicón. Hey, bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy Messi estoy a mitad de camino entre Messi y Classy. Y ahora te muestro a Classy. Y quédate en este video para que veas si esta esponjita que ya está sucia, porque ya la usé. La Super Sponge, Silicon Super Sponge, es un producto classy o messy, ¿quieres saberlo? Quédate. Super Sponge, es una nueva esponjita que salió al mercado, bueno ya la destapé y por eso aquí le falta un trocito al empaque, pero es una esponja que dice está recubierta de silicón y que por esto va a absorber mucho menos base y que por esto vas a ahorrar mucha base, mucho producto y que cuando difumines tu base con esta esponja la base va a quedar con más cobertura porque tiene lógica, si no te absorbe demasiada base entonces... La mayor parte de la base se va a quedar en tu cara y no en la esponja. Lo que voy a hacer para probarlo es que de un lado voy a usar mi esponjita normal de todos los días y del otro lado la super sponge. A ver primero qué dice, hashtag super sponge, makeup sponge, scrubber set. Ah, scrubber set porque trajo este limpiador para lavarla así cuando ya la haya terminado de usar vamos a probar esto también a ver si, si la deja bien limpia como tiene supuestamente un recubrimiento de silicón y la base no se va a estar absorbiendo hasta el centro de la esponja la base va a ensuciar solamente esa capa externa y la puedes lavar así aunque me parece poco práctico creo que con hacer así en el agua va a ser suficiente y dice que se debe mojar igual que cualquier otra esponja esta ya la mojé, la puse debajo del agua, absorbí todo el agua que pude y luego la exprimí bien y voy a hacer lo mismo con esta y ya regreso para empezar a maquillarme también me voy a hacer las cejas ahora antes de que comencemos con el test y voy a tomar un poco de mi base L'Oreal Paris Infallible 24 Horas Fresh Wear en el color Hazelnut y voy a tomar un chorrito de sable el tono sable de Jouer Essential High Coverage Cream Foundation Las voy a ligar El poquito de Jouer que le puse es como para darle más matificación y más cobertura Aunque la base ya tiene buena, excelente cobertura sola Pero me he dado cuenta que se me ve mucho más bonita si las ligo las dos Es mi nueva combinación favorita de bases Un poquito de cada lado que quede igual de cada lado la misma cantidad vamos a tomar la esponjita normal primero voy a tomar mi lado izquierdo y inmediatamente como siempre siento que la esponjita absorbe bastante producto esto no tiene que ser negativo esto hace también que la cobertura o que el acabado quede como ligero que no se vea muy pesado y que la, la cobertura sea como más suavecita lo cual no necesariamente es bueno porque a mí me gusta que la base cubra mucho mucho pero si el acabado se ve natural se ve como piel entonces eh, mejor pero vamos a ver qué pasa ahora con la famosa nueva esponjita se siente como más durita y más pesada pero es como, una, es como elástica, no sé cómo, cómo describirla. Se siente como más firme en la cara. No como una esponja, es como si te estuvieras dando golpecitos con un guante de goma. Pero sí, como la lógica lo indica, se ve más, más gruesa la, la capa de base de este lado. O sea que si me hubiese puesto menos base, hubiese quedado igual que del otro lado. No sé si ustedes lo notan igual de nítido que yo, pero sí que se nota la diferencia. La cobertura es mucho, mucho más alta de este lado. No sé qué lado me gusta más porque el hecho de que, de que este lado se haya absorbido todo el exceso de base no es malo. Pero la verdad es que si tú quieres ahorrar base, entonces te pones muchísimo menos. ¡Wow! El acabado es bastante, bastante, bastante de alta cobertura Y siento que tengo que seguir dando golpecitos De este lado como que lo hice más rápido Porque siento que el producto está, está ahí Está más grueso y que necesita más tiempo para secar Pero la verdad es que ella difuminó inmediatamente Lo que pasa es que me quedé como con la sensación de tener producto en la cara A ver... Están igual de secas las dos Me gusta, me gusta, me gusta Voy a tomar el contorno en crema y también lo voy a aplicar ya de los dos lados con la misma esponjita Este lado se está, miren, se está secando más Y se está viendo mucho, mucho mejor que este lado <risa> Como que aquí noto un poquitín de, de mi piel Y aquí no, esto está perfectamente cubierto y nítido cuando las comparo veo que esto está esto es cobertura o sea está todo lo malo se borró pero también fíjense que me ensució el pelo y de este lado no se ensució el pelo voy a tomar el lado más suavecito ya para difuminar más finamente más suavemente todo Dejé un lado limpio, en este lado es que voy a usar para difuminarme ahora el concealer. Para el concealer voy a tomar el Infallible More Than Concealer. Este es el color 332, no lo había usado creo que en ningún video todavía. Había estado usando el 330 que es más clarito. Pero quiero probar el 332. Me gusta muchísimo. Me gusta, me gusta esta, esta esponja. Excepto por la costumbre de sentir la esponjita súper suave y súper fresquita y sentir esa humedad en la cara. Esta no tiene eso. Tú sientes como si estuvieras usando algo que está seco y que no fue humedecido. Este es Fit Me de Maybelline Matte and Poreless en el color 120. Eso es todo. Ese Poquitín, es todo lo que voy a usar. Voy a presionarlo otro poquito más. La micro cantidad que quedase en la brocha es lo único que voy a extender en las zonas donde puse concealer. Y ahora voy a usar otro producto nuevo que no les había mostrado, que tengo hace como tres semanas y no había podido usarlo, es este bronzer de Manhattan Natural Bronzing Powder en el color, no lo dice, probablemente hay un solo tono, no creo, no lo dice, no lo dice, no lo dice, qué puedo hacer. Y voy a tomar esta brochita que usualmente yo usaba siempre para rubor y últimamente ya me, me ha cogido con usarla para bronzer y para contorno. Y es mate pero tiene como unas pequeñas chispitas que se dejan ver pero ínfimas. Como de brillito. Me encanta. El tono es muy sutil para mi tono de piel, o sea que no es muy oscurísimo, que digamos. Sí, me gusta. Estoy súper feliz con cómo está quedando esto. En un momento les muestro el resultado del maquillaje final, que va a ser otro video tutorial. El, o sea, el tutorial va a ser en otro video, pero... Antes de mostrarle cómo quedé hoy de maquillaje, quiero concluir ya, porque ya la probé suficiente, ya no la voy a usar más. Hoy. Y es que, sí, la esponjita definitivamente te da una más alta cobertura que una esponjita normal que te está absorbiendo producto. Por lo tanto, es obvio que es cierto que puedes ahorrar productos, que tienes que usar menos cantidad de base para maquillarte con esta esponjita. Y se siente agradable eh, Creo que la manera en que yo Describí cómo se siente Suena negativo como, como darte golpecitos con un guante de goma Pero no es negativo Se siente muy agradable Es eh, poco común La sensación poco, cómo se dice ungewöhnlich, Pero No es negativa O sea que El super sponge es Un producto clásico si te gustó este video, regálame un like y suscríbete a si te veo en el próximo video. Pero no te vayas porque me voy a maquillar los ojos y te muestro en un momento el resultado.